Ahora más que nunca, en Scouts de España, tenemos un millón de razones para seguir haciendo más por la infancia y la juventud, para seguir apostando por los valores en los que educamos. También estos días, desde casa, y que serán necesarios mañana para afrontar los retos que vendrán. Un mañana solidario, saludable, comprometido con la infancia, un futuro por el que trabajan nuestras voluntarias y voluntarios, y que solo será posible con el emprendimiento de la juventud. ¿Y tú? ¿Crees en este futuro? Ayúdanos a construirlo, marcando la X solidaria en la declaración de la renta, porque hoy, más que nunca, hay un millón de razones.